Yo me crié en el campo, y estando ya en el campo, ya siendo ya teniendo eh, 17, 18 años, siendo un adolescente, veía las actividades del campo. Y entonces ahí me puse en contacto con un tema que después yo desarrollé, años después lo desarrollé, que fue los trabajadores que venían de las partes más pobres, Argentina es muy extensa, entonces esos trabajadores que, se, que les dicen los porque van eh, con el tiempo ¿no? levantando las cosas, yo presenciaba lo, lo, lo, la forma en que se los trataba, los contratos que tenían y lo que era eh, en la teoría y en la práctica. Esa gente vivía en galpones, sin baño, trabajando todo el día con unos calores terribles. Les dije en un momento dado a los temporeros, si ustedes hacen un paran en este momento y exigen ciertas comodidades, baños y cosas así, les van a tener que conceder porque ya está toda la mano de obra ocupada y la cosecha está en pleno rendimiento. ¿no? Y bueno eso motivó que yo me fuera de esos trabajos y me fuera y viniera a la ciudad y que se yo, y hice varias cosas, empecé a trabajar como reportero recabando información para entregarla en, en la sección sindical de, de los periódicos. Ese trabajo eh, me traía bastantes inconvenientes, porque yo pasaba una información, no le conviene a la ideología del diario, la tergiversan o lo cambian. ¿no? Entonces, cuando me harté de... de de que yo volví a un sindicato y dice, vaya mierda que sacó tu periódico sobre las resoluciones de la del asamblea. Y yo digo yo no escribo eso, eso, entonces me harté. Y yo dije, bueno, al final, una serie de problemas internos dentro de los periódicos, yo me, estuve en el sindicato de prensa, hizo que al final me echaran de los periódicos. Los sindicatos en la Argentina tienen mucho poder, y tienen oficinas de prensa, o tenían en la época de los años 60, ¿sí? oficinas de prensa muy fuertes, ¿no? y jefas jefes de prensa y todo eso. Entonces fue, había un grupo de gente que venía del peronismo de izquierda y trotskistas y, y gente de izquierda, una amalgama de gente de izquierda, que hacían como eh, grupos que se ofrecían para eh, hacer los discursos de los dirigentes gremiales, hacer eh, los trabajos de prensa del sindicato. ¿no? Entonces yo así, ahí empecé a trabajar en ese grupo, yo como fotógrafo ya directamente. Trabajo para la Unión Obrero de Empleados Municipales, que llevaba cementerios y lo, las usinas de basura y todo eso. ¿no? que eso era municipal, eh, después trabajo para textiles, para los obreros textiles y para mecánicos automotor y algunos de esos sindicatos tenían laboratorio, entonces yo depositaba todo el material, estaba, se archivaba en el laboratorio, entonces cuando me pedían alguna cosa yo la copiaba ahí. Por eso es que el 80% de mi trabajo de sindicato se pierde, y no son, los pierdo dos veces, uno porque los dejo ahí, en el sindicato, y porque después todos esos sindicatos, cuando los golpes militares, los intervienen los militares y destruyen los archivos de los sindicatos. Una cosa bestia, pero muy propia de militares, ¿no? Y de militares sudamericanos en general. Una pena, ¿no? Porque era un material muy duro, muy duro. Porque imagínate que yo tenía que hacer fotos, había un accidente de en mecánicos. Un tío se le caía un coche, que se, oh, perdía un brazo, decir, y eran trabajos muy fríos, ¿no? porque ahí no, no, no te ibas a ser el artista. ¿no? Entonces ibas y, y lo ponías frente a una pared y hacías una foto eh, que, según te indicaba el médico, ¿no? porque eso iba agregado después a un expediente para denunciar eh, las condiciones de trabajo para bastantes cosas. Estando en la mili, yo me afilié al Partido Comunista, por un compañero que tenía del partido. Un error, pero me di cuenta una vez que estaba adentro, ¿no? porque era, el Partido Comunista Argentino era un partido estalinista, muy poco vinculado a, a, a, realmente a la Casa Obrera, muy antiperonista, cosa que no, no, no... no, no. Y yo tengo enseguida, pasé a un sindicato, cuando salí de la mili, a un sindicato de prensa y ahí no, nos terminaron echando, el partido nos echó a todos, porque buscábamos alianzas con la gente y el partido para conservar el poder limitaba la afiliación de, los, de, los, de la gente que se quería sindicar, ¿no? para que no, no perder Y al mismo tiempo colaboro con una revista, que era de un sector de los, curas, de los curas, pero el sector de izquierdas que trabajaba con la gente. Eso, muchos de esos curas los mataron en la Argentina, entre ellos a un obispo. Eh, yo no era católico, era, era ateo, pero eh, la colaboración con esos grupos porque eran los únicos que publicaban la, eh, los comunicados de los distintos grupos que planteaban la lucha armada. A raíz de un... Un, un episodio muy confuso, la policía me detiene acusándome de haber participado en el secuestro de un cónsul. Que yo no había participado en el secuestro de ese cónsul de ninguna manera. Curiosamente, la mayoría de los que trabajábamos en ese grupo a los que no los mataron se, se terminaron yendo, ¿no? De, de exilados, terminaron exilados. Y los dirigentes gremiales, que, que eran los para los que nosotros trabajamos, también se tuvieron que exilar, ¿no? Yo creo que la, la profesión más difícil es la de, la de reportero de guerra. Y yo para eso no servía. La verdad te digo que estuve en el, en el Líbano, y en un momento de un conflicto terrible que había en el Líbano, y yo no me animé, me fui. Hice lo que tenía que hacer y después no me animé. Me, me quisieron prorrogar el, el contrato para seguir trabajando y yo no. Me dije, no, me voy. Y yo me acuerdo cuando estaba en Roma, porque yo iba en unos jeeps que eran, en unos coches que eran de, de los palestinos, ¿no? De, de, de, de la fracción de Arafat de los palestinos Y yo iba con un fotógrafo inglés que eh, trabajaba con una máquina de motor que hacía mucho ruido. Y yo le digo, no, no, apuntes con esa máquina porque los chavales estos jovencitos primero no, no, entienden si lo que les decís y después que lo, trabaja con más disimulo, digo, porque estos chavales tienen 14, 15 años y tienen un fusil, ¿cómo se llama? Un calnico. Que yo los veía y pensaba que eran de juguete, porque eran unos fusiles nuevos. <risas> y, y, ¿Qué va? De juguete. Y, y me acuerdo cuando yo me fui, que al final dije, no, yo no, no voy a seguir, eh, no renuevo el contrato, yo ahí sé lo que tengo que hacer y me voy. Eh, llegué a Roma y al tío este lo habían matado. Cuando murió Paco de Lucía, sacaron la misma foto mía en, en el mundo, en el país, en la razón, en todos los diarios de Madrid, la misma. ¿Por qué? Porque era muy significativa la foto, de la gran complicidad que hubo entre ellos en un momento dado. Cuando te dicen, tu foto es icónica, ¿Qué es eso icónica? Es decir, tu foto ha representado bien a una persona y por eso la utiliza mucha gente, si esa persona es conocida, ¿no? El caso más obvio es el de, Moren de Camarón y Paco, ¿no? Yo no... ahí no, no hay misterio, yo traté de que salga lo, me de, de, de, de, que salga lo mejor posible, ¿no? como todo arte de raíz de que tiene una tradición musical, eh, el flamenco o el jazz o el blues o lo que sea, que de todo arte que se va transmitiendo a través de generaciones, va cambiando pero se transmite, de, tiene también una tradición eh, de imagen. ¿no? Y, y a mí lo que más me atraía cuando me dijeron vas a ser... me mandaba, yo trabajaba para Philips y para Resia Víctor, Entonces me mandaban gente de distintas cosas, ¿no? Y poco a poco, cada vez que mandaban un flamenco, yo había visto muchos libros antiguos de, de la fotografía flamenca, ¿no? Y eran los artistas que más me gustaba el tipo de postura, ¿no? A un flamenco vos lo distinguís rápido, sobre todo los flamencos que me tocó en mi época, ¿no? que eran gitanos, así con toda una postura que no tiene un, un artista de, de, de rock o de, ¿no? Entonces, me, me, es como si yo hubiera atrás imitado a esos viejos fotógrafos anónimos que fotografiaban, a la niña de los peines, o a Tomás Pavón, o a, a, a Manuel Torre, a Tomás Torre, a, a todos esos. Y después la, la cosa grupal del flamenco, que, se, que el flamenco es un arte de comunicación. Eso se ha perdido mucho. No, no me resultaba difícil el, la, la comunicación con ella. Y para mí me abrió los ojos una vez que yo estaba en un camarín, en un camarino y estábamos charlando ese yo, y haciendo otras cosas y este... y de golpe estaban hablando peste de un de gitano payo y de los payos en general los payos. y un payo que estaban hablando mal era amigo mío yo no decía nada, los escuchaba y digo vaya, che, basta, ya y les digo, yo soy payo Pepe, tú no eres payo lo que tú eres no eres español, Pepe. Es decir, esos criticaban al paso español. No, yo no, yo era un sudaca de mierda. Entonces, me hizo mucha gracia y ahí entendí muchas cosas, ¿no? Según dicen los fotógrafos al que más, y según dice Vega, al que más fusilan en el mundo. Porque no me fusilan solo los diarios, que a veces sí, y eso, pero eh, para hacer objetos, este, relojes. Eh. Por la forma en que yo elegí de reproducir a los, a, los, a los artistas flamencos, porque yo elegí una forma que no es el artista trabajando, sino un retrato del artista. En España yo tuve vinculación con gente de, del cine y del teatro, no y, me resultaba más hablar, con los, no con la gente de mi generación, sino con sus padres. Como los padres me contaban muchas cosas, era más divertido hablar con los viejos que con la gente joven. El tío que tenía 40, 50 años, me llevaban a su casa porque hacían asambleas, una famosa huelga que hubo de actores para conseguir un día de descanso, una huelga muy, muy célebre. Y entonces, como yo no tenía interés en lo que se hablaba, porque eran muy largas las la reuniones, me, me mandaban a la cocina y yo hablaba con los... Y, y me divertía muchísimo las cosas que me contaban los viejos. ¿no? Si sí, yo me quedo, entre que yo tardé un mes porque me pusieron en libertad con la condición de que me fuera del país. Porque como yo estaba vinculado al sindicato de prensa, no querían que yo figure como... Eh, que me hubieran echado, sino que yo me iba voluntariamente. Mi abogado, que era un abogado penalista, muy curtido, un hombre mayor, me dijo, vete, porque te van a buscar la vuelta y la próxima vez no vas a ir preso, te van a pegar dos tiros y chao. En el momento en que yo estaba preso hubo una rebelión. En, en, en Buenos Aires hay dos cárceles, una que es Villa de Voto y la otra que es Calleros. Pero estaba en caseros, hubo una rebelión de votos, de presos. Y fue una masacre, tanto de los presos como de guardiacárceles. Los presos mataron a muchos guardiacárceles Y ahí pasamos mucho miedo, porque había unas tensiones tremendas. ¿no? Vine a España porque no podía ir a un, un país limítrofe. En ese momento era muy peligroso. Porque el ejército argentino tenía alianzas de inteligencia con Chile y con Perú, ¿no? Y Bolivia no había de qué vivir ahí, Bolivia tenías que salir y sobrevivir haciendo algo. Y, y entonces eh, a mí me escribía, la gente que estaba en Perú, me escribía a la cárcel y me decían ¿no se te ocurra venir aquí? ¿no? nos tienen recontra controlado no podemos trabajar en nada y, y, y estamos en una situación muy jodida. Eh, en, en Chile estaba Pinochet. Entonces era muy, muy difícil. Y aquí yo tenía amigos vinculados al peronismo, ¿no? a Perón, a amigos que están en el entorno de Perón. Yo cuando vine aquí me estaba esperando un un señor ahí que, que me llevó a su casa y estuve viviendo un tiempo en su casa y trabajé para algunos periódicos. Bueno, eh, cuando llegué a casa me dijeron amablemente en, en la policía que si no me metía eh, Perón estaba exilado en Porta Hierro en, y era, eh, aunque no se veía con Franco, estaba, Franco vivía en esa época cuando yo vine. Y si no me metía en política interna, yo no iba a tener ningún problema. Entonces empecé a colaborar, aparte de de querer hacer cosas así en el campo del arte, de la música sobre todo. Empecé a, a colaborar con revistas argentinas desde acá, porque había un señor muy rico ...que tenía una revista política aquí, ¿no? Eh, un semanario político que se hacía aquí... ...pero salía en Buenos Aires, ¿no? y entonces yo hice, como tenía un buen archivo... ...yo por mí, si hubiera sido posible, hubiera seguido de documentalista toda la vida. Era el trabajo que más me interesaba. Yo encontraba mucho sentido al trabajo, eh, de, de, el trabajo de, a los trabajos insalubres porque eran utilizados, no era un trabajo que tú hacías para hacer una foto espectacular. Esas fotos iban a expedientes laborales en los que o se pedía una indemnización a la empresa por inseguridad de trabajo o se pedía que se declare un trabajo como insalubre con mejoras en las condiciones de trabajo. Ese trabajo me parecía que tenía ciertos riesgos, pero los riesgos de entrar y, y trabajar sin que te vea el director de la fábrica, pero para eso, como trabajas protegido por el sindicato, te ponías un mono de trabajo y, y tirabas las fotos en los momentos cruciales. En realidad, el quitarme del mundo de la documentación fue un accidente de coche. En Siria tenemos un accidente y yo me rompo las caderas y, y los pies. Y entonces eh, eh, tengo, me rompo los dos pies que son dificilísimos de arreglar, yo todavía los pelos tengo así, y, y las caderas, las dos. ¿no? Eh, lo de las caderas tardaron mucho en verlo, yo tenía machacada la cadera, la cabeza del fémur machacó el cartílago, porque yo chocamos contra una, teníamos que ir con las luces apagadas porque íbamos por debajo de los altos del golán, en los altos del Golán estaban baterías eh, de Israel y había que tener, no podías ir con luces porque les dabas, no sé, el tiro, qué sé yo. Eh, y entonces nos tragamos un, un tractor y yo iba adelante con un niño en brazos porque volvíamos de haber estado en un... En una, en una especie de kibutz palestino de, de gente, una aldea así, de visita, y, y yo tenía, y llevaba un niño en brazos. Y claro, yo vi que íbamos a chocar, y le dije al chofer, pero el chofer hablaba en árabe nomás, y yo no le dije, ahí está el tractor, el tractor, y el tío <risa> se rió, y me, ¡Ah, El tractor. <risa> Entonces, como yo vi que iba a chocar, puse los pies y me, me tiré para atrás para que si no el niño se iba a estrellar contra el parabrisas y ahí me rompí los dos pies. Entonces me no acuerdo, cuando salí del coche yo decía cómo me aprietan los zapatos, entonces empecé a hacer así, es que tenía los pies. Entonces yo dije bueno para hacer fotografía tenés que caminar mucho, correr, treparte, para sacar algo, tenés que hacer una cantidad de actividades, que yo dije, esto se acabó. Cuando yo llegué, en el año 69, que venía bastante estropeado, eh, había dos amigos, el rico este, que me iba a llevar a su casa, y un tío del Valle de Cagüernia, nacido en Valle de Cagüernia, eh, que cántabro hasta la, la médula. Pero el tío vive en Madrid, sigue viviendo en Madrid, y, y, este, y que se crió mucho por potes y por todo ahí, y era el que me estaba esperando, y, y somos amigos desde que llegué, hasta hoy nos amamos casi todos los días. Y con Pepa llevamos casado desde el año 78. Así que. Y yo viajando mucho, ¿no? Porque Pepa tenía un puesto de profesor aquí y yo. Y me volvía, y me volvía a, a Madrid, yo estaba más a veces en Madrid que aquí. Mira, yo nunca quise, yo no creería tener hijos, ¿no? Y de hecho cuando mi hija menor, que es ingeniera, y, y ha trabajado en Brasil, en África, en Argentina, en, en, y aquí en distintos lugares, en Zaragoza, en todos lados, ella, al principio, tampoco quería tener hijos, y yo la apoyaba muchísimo. digo ¿por qué vas a tener hijos si no querés? Que, que, que sos una vaca, o que, que, que si no parís, te, te van a condenar a muerte, te van a decir no. Y cuando Pepa sí quiso, y, y después yo estuve muy contento de tenerlos. Mira, tener hijos es, es estar convencido de que querés tenerlos, no hay nada peor que tener hijos sin saber que, que querés tener un hijo. Cuando muere mi madre, yo no le dije a nadie, yo no soy de misas pero como mi madre era muy religiosa, sí le dije a un cura que yo me llevaba bien porque salíamos a comer, y era un tío divertido, un cura viejo de aquí, le digo que atendía otras iglesias, le digo, hace una misa por mi madre. Y entonces, la hizo en otro pueblo de acá al lado, en Rumoroso. Entonces yo me fui a la iglesia solo, me fui porque me dije a nadie. Quisiera. No le dije a nadie, me fui solo a la misa y el tío la mencionó a mi madre junto con otros muertos. Y entonces yo al final le digo, ¿qué te debo? No, pues se pagan esas cosas. Y me dice, tú conoces lo del camello, me dice, tú no me ves nada, hombre. me ha dado una satisfacción siendo un ateo un furibundo como eres, que me pidas una misa. No, la pedí por mi madre, no por mí, ¿eh? que claro. <risa> Yo no me voy a jubilar, ¿cómo me voy a jubilar? Si no, si no trabajé nunca. <risa> Un día le digo a la tía que trabaja en eso, digo, oye, juntame los papeles a ver si tengo... ¿Qué vas a trabajar en pensiones si tú has cotizado un año después de otros años, no, no? De, de, de, de trabajo eh, con un permiso de, de tres meses que tengo que renovar y cosas así, no, no, no, me, no me jubilo, no? Es, es un desorden. ¿no? La idea de la muerte, eh, yo lo que quiero lo, y en eso estamos de acuerdo y tenemos un pacto con mi mujer y con amigos eh, más cercanos es que si pierdo la cabeza ¿qué? que no prolongue la existencia más allá de lo razonable. ¿no? Es decir, yo quiero mucho en la eutanasia y en, y en ayudar a, a la muerte digna. ¿no? A veces quisieras no acordarte de ciertas cosas.